Hola, ¿qué tal, amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información más importante, creemos más relevante para todos ustedes aquí en este espacio informativo. El contexto de las noticias y de lo que vamos a hablar en el día de hoy: hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia que cuenta los avances de los Wagner y el ejército ruso en Artiomox. Colaboradores rusos intentaron remolcar un tanque Leopard 2 a las líneas del frente ruso en Har. Difícil situación en Sudán. Se registran enfrentamientos entre el ejército y la fuerza de reacción por temas políticos. Sergei Choigu confirma la alerta máxima de entrenamiento en la flota del Pacífico. La fraganta Marshall Chapoznikov se une a los ejercicios militares en Vladivostok. Fuerzas ucranianas lanzaron ataques con HIMARS en el Donetsk. Pilotos bielorrusos se entrenan para con aviones rusos Su-25. Fuerzas sapu dieron a conocer los resultados de la remetida con Quinzal rusos a un punto militar en ibib eh, Por su parte, el diario Avia.pro también da despliegue a lo que es el resultado de estos ataques y la posible frustración de la contraofensiva militar ucraniana contra Rusia en el campo de batalla. Norte planea enviar más DARPA a Ucrania dice editor militar Nicolás Maduro le responde las advertencias de un funcionario del de norte acerca de imposición de nuevas sanciones para el país venezolano. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia los invitamos hasta el final del video y gracias por su tiempo. Damos paso a toda la información noticias internacionales Esta información es importante darla a conocer a, a todos nuestros usuarios en nuestras plataformas y tiene que ver con la confirmación de que un soldado ruso se infiltró en la línea ucranianas recientemente en fecha del 14 de abril esta información donde todo indica que la misión era sacar el tanque Leopard de la guarnición donde se encontraba y lo pudieron sacar estamos hablando en la zona de Kharkov pero el trofeo no pudo ser llevado a cabo a las líneas del frente ruso según información que está entregando al diario Riano Bosti y Avia.pro entendemos, dice el informe que fue capturado el tanque cuando fue infiltrado por un colaborador ruso allí a la guarnición ucraniana iba a ser llevado el tanque lo remolcaron hasta el campo de batalla por los soldados que estaban infiltrados en las fuerzas ucranianas y al llevar el tanque con dirección en donde estaban las fuerzas rusas se percató las líneas de defensa ucraniana de la huida del tanque donde comenzó la persecución para detener el leopardo que había sido llevado por el saboteador ruso al verse casi sorprendido por las líneas ucranianas decidieron meterlo en el barro que había sido eh, bueno construido allí por los saboteadores rusos y decidieron burlar las líneas ucranianas, explotar el tanque, eliminar el Leopard 2, dice retirarse para dejar el Leopard 2 y salvar su vida, cosa que aclaro según este informe, no vemos evidencia, no hay evidencia oficial que confirme esta información entregada por el colaborador ruso según el relato de la agencia Riano Bosti, dice que esta publicación eh, esta información fue entregada por el comando que estuvo presente en el lugar el comando de saboteadores rusos sin lograr el objetivo de llevarse en el tanque hasta la línea del frente ruso en Herxon, decidiendo dejarlo allí enterrado sin las evidencias necesarias para decir que Rusia pues destruyó el primer tanque Leopard en la escena de batalla, el Leopard 2 A6 de Alemania, confirmando extraoficialmente el colaborador que había sido destruido este tanque pero como decimos no hay pruebas que lo corroboren de la eliminación del Leopard 2, aunque viendo la versión que están entregando a estas afirmaciones rusas desde Kiev, repito, están negando rotundamente que estos hechos sean verdad y dicen que lo que se ha dicho sobre este relato en Riano Bosti de los leopardos es falso, que siguen operativos en el campo de batalla. La información que podemos extraer de esta noticia que nos llama mucho la atención, que por cierto, pues el ejército ruso, no nos imaginamos, va a continuar tratando de, bueno, llevar a cabo este tipo de misiones para poder obtener un tanque Leopard y mostrarlo a Rusia como trofeo. Pero eh, nos imaginamos que como van las cosas y como va la escalada en cualquier momento se van a dar estas imágenes. Por lo pronto no hay evidencia de que haya sido así de la eliminación de un Lopar por parte de Rusia. Los internacionales hablan de lo difícil que se este está viviendo el panorama en Backbund. Pues ya se conoce que las tropas ucranianas resisten, pero al parecer sin las posibilidades de obtener éxito debido a las duras ofensivas planteadas por parte del de grupo Wagner y el ejército ruso. Las tropas de asalto de Wagner llevaron a cabo operaciones militares de alta intensidad para capturar barrios en la parte occidental de la ciudad de Bakhmut. Las unidades de las fuerzas aerotransportadas que operan en los flancos apoyan los escuadrones de asalto y bloquean los intentos de los enemigos de entregar munición a la ciudad. Según la ha expuesto recientemente el Servicio Británico de Inteligencia del Ejército de Rusia, es inminente la caída de esta fortificación, pues todos los informes apuntan a que las tropas de Zelensky estarían atrincherados en el oeste y con signos de retirarse en -Mux, es una ciudad fortificada de 70.000 habitantes y que sería algo crucial retenerla para los rusos. Pues según lo han explicado los expertos Conecta otros puntos importantes del Donetsk Como Sloviansk Kamatorks, Torx Según las unidades del ejército ucranianos aseguran que las vías están dañadas por el mal tiempo y otras controladas por los rusos, dificultando la llegada de los equipos, municiones y alimentos. De otro lado, y aunque el mismo Dmitry Peskov destacó que los ejercicios de las tropas rusas a nivel naval de la flota del Pacífico son rutinarios, el mismo Sergei Shoigu ha dicho que este es un ejercicio al máximo nivel para las tropas y que están en máxima alerta ante cualquier tipo de de ataque a gran escala contra Rusia que se pudiera presentar por parte de cualquier línea enemiga indirectamente en mensajes para la OTAN que recientemente estuvo con los ejercicios marítimos en Filipinas y las cosas como están de calientes también en el estrecho de Taiwán Toda la flota del Pacífico ha sido puesta en alerta y ha comenzado un despliegue completo al más alto nivel de preparación. La, la fragata Marshall Chaposnikov, según este informe del de diario Avia.pro dice que está participando en una inspección sorpresa de la flota rusa del Pacífico, así lo dijo el Ministerio de la Defensa, donde fijó como objetivo que la medida es el aumento de la capacidad para hacer frente a la guerra. De un potencial enemigo. La fragata Marshall Chaposnikov es la que está encargada de dirigir la inspección de la flota rusa del Pacífico, según lo está dando el servicio, la información la está dando a conocer el servicio de prensa del Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia. La fragata Marshall Chaposnikov se este sábado desde su base en la ciudad de Vladivostok, junto con otros buques de guerra de la flota rusa del Pacífico, en el marco de la inspección sorpresa anunciada la jornada anterior por el Ministerio de la Defensa. Esta Naves se están sumando a otros buques que ya cumplen con los cometidos establecidos en los mares de Japón y de Ojox. Desde el Ministerio de la Defensa han precisado que el objetivo de la inspección sorpresa pasa por aumentar la capacidad para hacer frente a la de un enemigo potencial, asimismo han detallado en el marco de los ejercicios los buques de las fuerzas de la flota del pacífico, simularán contención de ataques masivos de misiles y de aviación al tiempo que destruirán submarinos, realizarán el lanzamiento de torpedos y misiles contra naves y objetos terrestres del enemigo virtual, además los buques aviones antisubmarinos y L-38, casas interceptores, MiG-31BM, así como las unidades de marines y tropas costeras, también participarán de las maniobras a gran escala. Bueno, está complicado el tema en Sudán. Eh, hay reportes en donde dan cuenta que allí se ha enfrentado el ejército del gobierno actual que está manejando este país y las fuerzas de apoyo rápido que, bueno, han hecho una arremetida sorpresa, han, se han enfrentado al ejército y los han corrido eh, de un cuartel general del de aeropuerto en esta mañana de el sábado, ahí en la capital de Ciudad, espe específicamente en Hartún. El informe dice que han habido enfrentamientos a entre el ejército y el grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido eh, en la capital de Sudán y en otras ciudades cercanas donde se han escuchado explosiones y disparos han informado medios locales según el comunicado de las RSF, las fuerzas del país africano lanzaron un brutal ataque con armas pesadas contra el cuartel general situado a unos campamentos del suburbio de Soba el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida han comenzado este sábado enfrentamientos armados en el centro y en el sur de la capital del país, Khartoum, y la ciudad de Meroe, a 200 kilómetros al norte. Asediándolo y, como se aprecia en varias imágenes que están siendo difundidas en redes sociales, han dicho a través del de texto que han emitido en las últimas horas, que llaman al pueblo sudanés y a la opinión pública internacional y regional a condenar el comportamiento cobarde e instan a la población de Sudán a permanecer unida en este crítico e histórico momento. Desde las RSF anunciaron que se defendieron y respondieron a las fuerzas hostiles ocasionando numerosas bajas. Detallaron que lograron expulsarlos de sus posiciones y consiguieron hacerse en el control del aeropuerto y de la base de Marawi así como el aeropuerto de Hartún. Las fuerzas de acción rápida han denunciado que el ejército ha lanzado una qué sorpresa contra sus posiciones en la capital con una numerosa fuerza de ataque y con todo tipo de armas pesadas y ligeras. Posteriormente anunciaron que están controlando edificios estatales, entre ellos el Palacio Republicano, sede principal de la nación, además de los aeropuertos de Miroui y el de El Obaid, asegurando a los ciudadanos que la situación está bajo control, han declarado. Los enfrentamientos han estallado solo horas después de que el líder militar de Sudán y presidente del Consejo Soberano del país, Abdel Fattah al-Burán, y el líder paramilitar, Mohamed Hamdan Dagalo, manifestaran su intención de emprender negociaciones de urgencia para resolver sus diferencias. El canal de televisión Al Jazeera señala que esta información no ha podido ser aún verificada desde el Servicio General de Inteligencia en Sudán y niegan que el grupo paramilitar se haya hecho al control del Palacio Presidencial. También se registran choques en las inmediaciones del ejército, la calle del aeropuerto y en el área de Jabra. Asimismo, la milicia cerró el puente de Chambat en Khartoum, en el norte, mientras que según testigos hubo escaramuzas en la zona de Cafoubi. Además, se han producido eh, en Enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas de reacción rápida en la base aérea de Marawi situada en el norte del país por medio del temor a que la actual situación pueda derivarse en una gran escala en el país. Por su parte, el general Nabil Abdullah, portavoz del ejército sudanés, acusó a las fuerzas de apoyo rápido de haber atacado. Varias pertenecientes a las Fuerzas Armadas, por lo que se vieron obligados a responder en ese sentido, precisó que están considerando a las RSF como una fuerza rebelde contra el Estado. Horas después, el ejército comunicó que la Fuerza Aérea de Sudán está llevando una serie de sobre bases paramilitares de las RSF en Hartun, recoge la agencia de prensa eh, en las redes sociales, en medios locales reportan que todos los puentes de la ciudad han sido cerrados y que el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de la capital fue detenido por su parte el embajador del norte en Sudán, John goodfrey dijo que a raíz de los sucesos profundamente inquietantes decidió refugiarse en el lugar con el equipo de la embajada, de la misma forma que señaló están haciendo todos los sudaneses en todo Hartun, y en en otros lugares para sus resguardos. La escalada de las tensiones dentro del componente militar a la lucha directa es extremadamente peligrosa. Hago un llamamiento urgente a los santos mandos militares para que detengan los combates, añadió el diplomático. Paralelamente, la misma organización de las Naciones Unidas en Sudán pidió el cese inmediato de los combates. Pero miremos una el contexto de lo que está pasando. El el entre ambas partes eh, aumentó esta semana, según esta información, a raíz de desencuentros sobre cuestiones de seguridad y de reforma militar. La crisis se escaló después de que el grupo paramilitar enviara convoyes de equipos y de fuerzas a las inmediaciones del la aeropuerto de Marawi, que el ejército se opuso. Y las tensiones entre estas dos partes vienen aumentando a, los, a lo largo de los últimos tiempos, lo que obligó a retrasar la firma del acuerdo con los partidos políticos para reactivar la transición democrática del país que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional informada AP. De hecho, Al-Ravilla informó que este jueves el ejército denunció movimientos recientes en las RSF, particularmente en la ciudad norteña de Meraui, que han llevado a cabo sin coordinación y de manera ilegal. Según la agencia, las discrepancias surgieron también en torno a cómo el grupo paramilitar encabezado por el general Mohamed Adam Dagado debía de integrarse en las Fuerzas Armadas y qué autoridad debería de supervisar dicho proceso. Esta es una condición clave del acuerdo de transición en Sudán que no se ha firmado. El derrocamiento del 2019 del gobierno del presidente Omar al-Bashir se halla en el origen del conflicto bajo su mandato. La fuerza paramilitar surgió en las antiguas milicias conocidas como Janja Uid que llevaron a cabo una represión en la zona de Danfur durante varias décadas de el conflicto por su parte el medio tas está diciendo que la embajada allí de la federación también eh, se encuentra resguardándose a esta hora que estamos grabando el video. De enfrentamientos en la en hartún allí en la embajada los diplomáticos rusos están seguros y protegidos lo llaman turbulencia en curso en Jartum, en la capital de sudán donde bueno se desenlazó este enfrentamiento y la, con la fuerza paramilitar el día sábado aseguró la embajada rusa la misión diplomática aún no sabe si algún ruso puede estar lesionado sin embargo dice que la situación es turbulenta los diplomáticos están a salvo la misión diplomática dijo que comentó sobre la situación que es muy difícil allí en la embajada según Jazeera, las fuerzas de apoyo rápido de sudán dijeron que habían tomado el control como lo decimos del aeropuerto y una base aérea en Merowi en el norte del país la televisión al data informó recientemente que las RSF se habían apoderado de aviones de combate de fabricación rusa en Meroví. Bueno, esta es la información que se viene manejando en las últimas horas. Estaremos muy pendientes de todo lo que se viene dando a conocer. Recientemente el embajador ruso Andrei Chernobyl recomendó a los rusos allí en la república quedarse en casa y no acercarse a las ventanas. Estamientos están en curso de las fuerzas de apoyo rápido de Sudán y el ejército en la capital de Khartoum, pero Moscú espera que las partes en conflicto inicien negociaciones pronto, dijo el embajador en Sudán, Andrei Chernobyl Atas. Los en continúan entre las fuerzas de apoyo rápido del ejército y esperamos que las partes pasen del conflicto a las negociaciones en las próximas horas es la información que ha salido de último momento las fuerzas armadas de ucrania lanzaron un número récord de misiles HIMARS en la república popular de lugansk en un día y uno de los más grandes a principios de este año dice la información que fueron 17 ataques con sistemas HIMARS en Lugansk y esta información fue publicada en el canal de Telegram de la Oficina de la Representación de la República Popular de Lugansk en el Centro Conjunto para el Control de la Coordinación de Asuntos Relacionados con los crímenes de Guerra. Las tropas ucranianas llevaron a cabo cuatro ataques contra los asentamientos de Zbatovo, Rubizne y Troiscoe durante el último día. Las fueron sistemas de cohete de lanzamiento múltiple HIMARS que se producen en el norte desde el 2003 como resultado del bombardeo de la sala de calderas y el edificio administrativo. El hospital del estadio Nesbatovo, la fábrica de calcetería y Rubizne y la casa de la granja Intruiskoyev fueron destruidos. En total, las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron 17 ataques lo que constituye récord desde principios de este año. El sistema HIMARS puede transportar hasta seis cohetes o un misil balístico táctico operacional. El alcance efectivo para ciertos tipos de municiones es de 80 kilómetros y Moscú ha advertido repetidamente que el suministro de estos equipos no solo prolonga el conflicto y no conducirá a una solución. En las últimas horas se conoce que pilotos bielorrusos están siendo entrenados para nucleares ...por aviones de ataque SU-25 y han completado el entrenamiento en el uso de esta munición. Según la información que ha sido expresada por el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia, los pilotos militares bielorrusos completaron el entrenamiento y ahora pueden usar aviones de ataque SU-25 para realizar ataques... Nucleares en el territorio de países hostiles. Las armas tácticas deberían entrar en servicio eh, con este país en los próximos meses, lo que debería de calmar seriamente a los países de la OTAN y a Ucrania, dicen expertos. La capacitación adicional del de personal de vuelo y la ingeniería de las Fuerzas Aéreas y de las Fuerzas Aéreas de la República de Bielorrusia se completaron en el marco del programa de operación El Uso del Combate del de Avión de ataque. SU-25, el entrenamiento concluyó con curso teórico y práctico bajo la guía de instructores rusos con experiencia, lo que hizo posible mejorar habilidades prácticas de tripulación de vuelo, sino también dominar nuevas armas de aviación modernas, incluidas las municiones especiales. desde abajo y estudiado cuidadosamente por especialistas rusos. El proyecto DARPA es la Agencia del Norte de Investigación y Desarrollo Avanzado en el Campo de la Defensa que forma parte del Departamento de la Defensa de Estados Unidos y se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías, aplicaciones militares con el fin de mantener y mejorar la ventaja tecnológica de los Estados Unidos en el campo de la defensa. Son las noticias más importantes del momento. Nos vamos a ir para Venezuela porque es popular las declaraciones que emitió el gobierno que, que encabeza Nicolás Maduro tras unas declaraciones sin diaria desde el país del norte sobre la imposición de nuevas sanciones para la nación de Venezuela si no negocia con la oposición venezolana. Las advertencias a las que se refirió Maduro fueron emitidas por un portavoz del norte que fue consultado por Europa Press sobre el posible arresto del ex diputado Juan Guaidó quien en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela e intentó crear un gobierno paralelo que le sirvió incluso para promover el bloqueo contra el país norteamericano y retener bienes y fondos del país Estado venezolano en el exterior. Bueno, vamos a escuchar a Maduro qué fue lo que dijo y por qué está enojado con la gente de Washington. En primera instancia, Maduro dice que nadie se mete con Venezuela, con los problemas de Venezuela. Aquí, nosotros. Soberanía, que nadie se venga a meter en Venezuela. Los problemas de los venezolanos los resolvemos aquí, nosotros, con ustedes, mujeres habló de lo que lo enervó y así respondió acerca de las futuras sanciones para el país venezolano por no negociar con el partido opositor, según las declaraciones del funcionario estadounidense. Nosotros y nosotras, ayer un vocero gringo salió a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias. El gobierno de Venezuela decidió suspender negociaciones con la facción radical de la oposición porque la llamada plataforma unitaria no ha cumplido compromisos que adquirieron en noviembre del 2022 cuando firmaron acuerdos parciales en México que los obligaba a entregar más de 3.200 millones de dólares pertenecientes a Estado venezolano y que están retenidos por Estados Unidos a partir de las sanciones. Y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo, vocero gringo, lárgate bien al porque a Venezuela se respeta. No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio. Venezuela no acepta mesas de nadie. Por este motivo advirtió que hasta estos fondos que iban a ser invertidos en programas sociales y planes para mejorar servicios fundamentales que no fueran liberados y que el norte eliminara todas las sanciones de Venezuela, ningún vocero gubernamental iba a conversar con el extremismo opositor. ¡Por la patria grande! Y no hay vocero imperialista. No ha nacido el vocero imperialista. Que intimide a los venezolanos y venezolanas en la lucha por nuestra tierra, por nuestro futuro, por la patria grande en la que creemos y que estamos construyendo. Dijo que Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con este sector de la oposición venezolana hasta que se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama, habría expresado el jefe negociador en su momento del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, en marzo pasado.